El presente progresivo, video número 3. Recordemos un poco la estructura del presente progresivo. Bueno, vamos a empezar con un sujeto, seguido por el verbo auxiliar estar, más el verbo principal en un presente participio. También dijimos que los verbos terminados en AR van a agregar la terminación ANDO al verbo y los verbos terminados en "-er", and "-ir", siendo verbos regulares, van a formar el presente progresivo con la terminación "-yendo". También estudiamos la conjugación del verbo estar, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros o nosotras estamos, vosotros, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están veamos algunos ejemplos 1 yo estoy cumpliendo con el pago de mis deudas aquí el verbo es cumplir y con el presente participio o en el presente progresivo el verbo va a quedar cumpliendo terminación yendo 2 tú estás decidiendo lo que es mejor para tus hijos 3. Luisa no está discutiendo, ella solo está dando su opinión. 4. Nosotros estamos imprimiendo el reporte escolar. 5. Ellos están partiendo las pizzas en partes iguales. De igual forma, en clases anteriores hablamos del gerundio de los verbos regulares en español. Y mencionamos los verbos terminados en ar, cuya terminación va a ser ando, cantar, cantando, nadar, nadando, saltar, saltando, trabajar, trabajando. Los verbos que terminan en er, el presente progresivo, van a tener la terminación yendo, beber, bebiendo, barrer, barriendo, correr, corriendo, toser, tosiendo. Bueno, y en el tercer grupo de estos verbos regulares que terminan en ir, también vamos a tener la misma terminación de los verbos terminados en er. Es decir, la terminación va a ser yendo. Y vamos a decir subir, subiendo, vivir, viviendo, salir, saliendo, escribir, escribiendo. Vamos a iniciar con el verbo cumplir. Yo estoy cumpliendo. Tú estás cumpliendo. Él, ella, usted está cumpliendo. Nosotros, nosotras estamos cumpliendo. Vosotros, vosotras estáis cumpliendo. Ellos, ellas, ustedes están cumpliendo. Yo estoy cumpliendo con mis pagos mensuales. El verbo decidir, yo estoy decidiendo, tú estás decidiendo, él, ella, usted está decidiendo, nosotros, nosotras estamos decidiendo, vosotros, vosotras estáis decidiendo, ellos, ellas, ustedes están decidiendo, tú estás decidiendo lo que es correcto. Definir. Yo estoy definiendo. Tú estás definiendo. Él, ella, usted está definiendo. Nosotros, nosotras estamos definiendo. Vosotros, vosotras estáis definiendo. Ellos, ellas, ustedes están definiendo. Él está definiendo esos conceptos claramente. Describir, yo estoy describiendo, tú estás describiendo, él, ella, usted está describiendo, nosotros, nosotras estamos describiendo, vosotros o vosotras estáis describiendo, ellos, ellas, ustedes están describiendo, ella está describiendo todo lo que pasó. Descubrir. Yo estoy descubriendo. Tú estás descubriendo. Él, ella, usted está descubriendo. Nosotros, nosotras estamos descubriendo. Vosotros, vosotras estáis descubriendo. Ellos, ellas, ustedes están descubriendo. Usted está descubriendo un nuevo medicamento. Discutir. Yo estoy discutiendo. Tú estás discutiendo. Él, ella, usted está discutiendo. Nosotros, nosotras estamos discutiendo. Vosotros, vosotras estáis discutiendo. Ellos, ellas, ustedes están discutiendo. Nosotros estamos discutiendo por dinero. DEPRIMIRSE ¿Yo me estoy deprimiendo? ¿Tú te estás deprimiendo? Él, ella, usted se está deprimiendo. Nosotros, nosotras nos estamos deprimiendo. Vosotros, vosotras os estáis deprimiendo. Ellos, ellas, ustedes se están deprimiendo. Las noticias me están deprimiendo mucho. Imprimir Yo estoy imprimiendo. Tú estás imprimiendo. Él, ella, usted está imprimiendo. Nosotros, nosotras estamos imprimiendo. Vosotros, vosotras estáis imprimiendo. Ellos, ellas, ustedes están imprimiendo. Ellos están imprimiendo sus tareas de español. Presumir. Yo estoy presumiendo. Tú estás presumiendo. Él, ella, usted está presumiendo. Nosotros, nosotras estamos presumiendo. Vosotros, vosotras estáis presumiendo. Ellos, ellas, ustedes están presumiendo. Ella siempre está presumiendo de su dinero. Dividir. Yo estoy dividiendo. Tú estás dividiendo. Él, ella, usted está dividiendo nosotros, nosotras estamos dividiendo, vosotros, vosotras estáis dividiendo, ellos, ellas, ustedes están dividiendo. Yo estoy dividiendo la pizza en seis partes. Emitir. Yo estoy emitiendo, tú estás emitiendo él, ella, usted está emitiendo. Nosotros, nosotras estamos emitiendo. Vosotros, vosotras estáis emitiendo. Ellos, ellas, ustedes están emitiendo. Este canal está emitiendo el Mundial de Fútbol. Escribir. Yo estoy escribiendo...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 Tú estás escupiendo. Él, ella, usted está escupiendo. Nosotros, nosotras estamos escupiendo. Vosotros, vosotras estáis escupiendo. Ellos, ellas, ustedes están escupiendo. Roberto está escupiendo en el piso. Exhibir. Yo estoy exhibiendo. Tú estás exhibiendo, él, ella, usted está exhibiendo, nosotros, nosotras estamos exhibiendo, vosotros, vosotras estáis exhibiendo, ellos, ellas, ustedes están exhibiendo. Rosa está exhibiendo sus pinturas en el museo. Incurrir yo estoy incurriendo, tú estás incurriendo, él, ella, usted está incurriendo, nosotros, nosotras estamos incurriendo, vosotros, vosotras estáis incurriendo, ellos, ellas, ustedes están incurriendo. Usted está incurriendo en el mismo error. Omitir. Yo estoy omitiendo, tú estás omitiendo, él, ella, usted está omitiendo, nosotros, nosotras estamos omitiendo, vosotros, vosotras estáis omitiendo, ellos, ellas, ustedes están omitiendo. Nosotros no estamos omitiendo información. Pulir. Yo estoy puliendo. Tú estás puliendo. Él, ella, usted está puliendo. Nosotros, nosotras estamos puliendo. Vosotros, vosotras estáis puliendo. Ellos, ellas, ustedes están puliendo. Nosotras estamos puliendo los cubiertos de plata. Interrumpir. Yo estoy interrumpiendo. Tú estás interrumpiendo. Él, ella, usted está interrumpiendo. Nosotros, nosotras estamos interrumpiendo. Vosotros, vosotras estáis interrumpiendo. Ellos, ellas, ustedes están interrumpiendo. Ellos están interrumpiendo la clase.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 Inscribir. Yo estoy inscribiendo. Tú estás inscribiendo. Él, ella, usted está inscribiendo. Nosotros, nosotras estamos inscribiendo. Vosotros, vosotras estáis inscribiendo. Ellos, ellas, ustedes están inscribiendo. Yo estoy inscribiendo a mi hija en clase de ballet. Insistir. Yo estoy insistiendo. Tú estás insistiendo. Él, ella, usted está insistiendo. Nosotros, nosotras estamos insistiendo. Vosotros, vosotras estáis insistiendo. Ellos, ellas, ustedes están insistiendo. Tú estás insistiendo mucho en ir al médico. Invadir, yo estoy invadiendo, tú estás invadiendo, él, ella, usted está invadiendo, nosotros, nosotras estamos invadiendo, vosotros, vosotras estáis invadiendo, ellos, ellas, ustedes están invadiendo. Luis está invadiendo mi privacidad. Partir, yo estoy partiendo, tú estás partiendo, él, ella, usted está partiendo, nosotros, nosotras estamos partiendo, vosotros, vosotras estáis partiendo, ellos, ellas, ustedes están partiendo. Susan está partiendo para Cali ahora mismo. Percibir. Yo estoy percibiendo, tú estás percibiendo, él, ella, usted está percibiendo, nosotros, nosotras estamos percibiendo, vosotros, vosotras estáis percibiendo, ellos, ellas, ustedes están percibiendo. ¿Usted está percibiendo un olor a gasolina? Persuadir. Yo estoy persuadiendo. Tú estás persuadiendo. Él, ella, usted está persuadiendo. Nosotros, nosotras estamos persuadiendo. Vosotros, vosotras estáis persuadiendo. Ellos, ellas, ustedes están persuadiendo. Nosotros estamos persuadiendo a los votantes. Sacudir, yo estoy sacudiendo, tú estás sacudiendo, él, ella, usted está sacudiendo, nosotros, nosotras estamos sacudiendo, vosotros, vosotras estáis sacudiendo, ellos, ellas, ustedes están sacudiendo. Nosotras estamos sacudiendo la alfombra. Transcribir. Yo estoy transcribiendo. Tú estás transcribiendo. Él, ella, usted está transcribiendo. Nosotros, nosotras estamos transcribiendo. Vosotros, vosotras estáis transcribiendo. Ellos, ellas, ustedes están transcribiendo. Ellos están transcribiendo muchos manuales. Permitir. Yo estoy permitiendo. Tú estás permitiendo. Él, ella, usted está permitiendo. Nosotros, nosotras estamos permitiendo. Vosotros, vosotras estáis permitiendo. Ellos, ellas, ustedes están permitiendo. Yo estoy permitiendo que manejes el carro. Prohibir. Yo estoy prohibiendo, tú estás prohibiendo, él, ella, usted está prohibiendo, nosotros, nosotras estamos prohibiendo, vosotros, vosotras estáis prohibiendo, ellos, ellas, ustedes están prohibiendo. El hospital está prohibiendo muchas cosas. Recibir. Yo estoy recibiendo. Tú estás recibiendo. Él, ella, usted está recibiendo. Nosotros, nosotras estamos recibiendo. Vosotros, vosotras estáis recibiendo. Ellos, ellas, ustedes están recibiendo. Nosotros estamos recibiendo el dinero.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 Sufrir. Yo estoy sufriendo. Tú estás sufriendo. Él, ella, usted está sufriendo. Nosotros, nosotras estamos sufriendo. Vosotros, vosotras estáis sufriendo. Ellos, ellas, ustedes están sufriendo. Yo estoy sufriendo de fuertes migrañas. Unir. Yo estoy uniendo. Tú estás uniendo. Él, ella, usted está uniendo. Nosotros, nosotras estamos uniendo. Vosotros, vosotras estáis uniendo. Ellos, ellas, ustedes están uniendo. Ustedes están uniendo al grupo. Transmitir. Yo estoy transmitiendo, tú estás transmitiendo, él, ella, usted está transmitiendo, nosotros, nosotras estamos transmitiendo, vosotros, vosotras estáis transmitiendo, ellos, ellas, ustedes están transmitiendo. Este canal está transmitiendo buenos programas.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 El presente progresivo. Video número 3.